Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos directos que vamos a estar haciendo, donde tú voy a estar platicando algún relato. Y si recuerdas, hemos estado hablando sobre apariciones familiares. Y me acordé de este relato, el cual te lo veo. El sonido venía del estéreo que estaba junto a mí y yo no lo había aprendido. Esa historia me pasó a mí hace poco menos de un mes. Todo empezó un lunes por la mañana. Me encontraba desayunando tranquilamente cuando de repente empecé a escuchar música. Lo más extraño fue que el sonido venía del estéreo que estaba junto a mí, pero yo no lo había aprendido. Como el aparato puede programarse para que se prenda a determinada hora, no le di importancia y lo apagué. El día transcurrió y regresé al estudio. No le dije nada a Ana ya que no se me hizo importante. Al día siguiente por la noche me encontraba practicando en la computadora cuando pues, recordé que tenía que hacer. Por lo que subí a mi recámara por, por mi agenda Al pasar junto a la recámara de mi hermana Escuché música Como, como mi hermana suele dejar su música Aunque ella no, no estaba en su recámara Entré a apagar el estén Bajé a la sala y le dije a mi hermana Que había dejado su música puesta Y que se le había, ya se, se la había apagado pero, a ella, pero ella, al escucharme, me dijo: Pero yo no he subido. No he, no, no pude haber dejado nada aprendido, no he ido para arriba. Al ocurrir esto, decidí contarle bien todo esto a mi mamá y a mi hermana, incluyendo lo de, lo de los días anteriores. A lo que mi hermana dijo, despreocupada y espontánea: Seguro que es el espíritu de mi abuelita quien murió en noviembre del año pasado un día antes del cumpleaños de mi hermana al día siguiente cuando estábamos desayunando el estéreo del comedor volvió a prenderse el sol mi mamá se asustó un poco pero decidimos que lo mejor sería desconectar todos los aparatos eléctricos y si se prendían sin corriente entonces nos empezaríamos a preocupar desde ese día ocurrió lo mismo como tres veces más. Pero siempre al descuidarnos y dejar solo o algo conectado. Los días han transcurrido y nada raro ha vuelto a suceder. Pero ahora procuramos no dejar nada, nada conectado. Gracias a esta. a por este. Por este... Experiencia que vivió. Espero que te haya gustado. Y nos gusta. vemos.